Eso es así. Señores, Yailin, la más viral, se desahoga por el comentario de Santiago Matías. La artista urbana Yailin, la más viral, se desahoga en sus redes luego de que Santiago Matías realizara un comentario donde decía que el artista tiene un supuesto romance con el productor musical DJ Sammy. ¿Eh? ¿Qué ustedes opinan de eso? Otra, otra desahogándose. Sí, sí, ya. Se ha puesto sí, rara. Y Yailin, se ha dañado. Mami, ¿y dando, dan dos? ¿Sí? ¿Realmente? ¿Sí? Mírala, hermana. Ahí sí se parece. Ay, oh. No no una no flaquita tan, tan bonita. ¿verdad? ella cuando... Y DJ, DJ, DJ Sammy, y es verdad, entonces, o sea, los rumores son, son ciertos. Coño, no, DJ no. Sammy. Bueno. <risa> DJ Sammy, productor de secreto, el famoso biberón, mucho palo. Está produciéndole a ella de diferentes Ese amable fresco. ¿Eh? Y chadolota ven en eso también. Bueno. Dios mío. Bueno. Él le fue adelante a la privilegia y entonces. Que no le siga los pasos mejor. Bueno, se está quemando mucho entonces. Y ahora ya quiere venir lo diga a disfrazar, diga que me siento mal. Sabi, sabi, a Brulín con ese hecho fan, Jailín. Uh, ¿Eh? <risa> mami Jordan dando No, no. No te está. quille cuando te digan mami Joyda en la calle, porque a sí, eso está que está tú bueno, has llegado. Está agitado, ¿Eh? está apareciendo. No te quille, Ahorita se hace una vaina aquí en el cuello y la claro. dientes. O sea, y yeah. sí, empezando, empezando. Sí. No a todo, el, no sé si si yo lo veo así, ustedes hombre A tú que ves muchas mujeres siempre <risa> pelado. <risa> ¿Qué? Sí. Esa mujer se es inyectan en los labios. Pare... Ay, oh, oh, ¡Ay, Horrible, eh. horrible, molleja, horrible. Padre. ¡Horrible! Ah, Molle... <risa> ella ¡Horrible! Sí, horrible. sí, porque ella no tiene cuerpo. No t... Para pa lo que ella se hizo todavía su cuerpo. ¿no? ¡Wow! No, una no, molleja, molleja ahora que yo no estoy dando verde. Sí. Así es que lo dicen a la mamá, Yo tampoco es molleja. Tú no ¿Es verdad? ¿Eh? <risa> <risa> <risa> y eso maquillaje un transensual preso, un trans... una niña tan bonita que era que ella, ella era natural así poquetita eh, no la fama no es para de... todo el mundo dijo mi abuela eso de pestaña pelo a pelo que tenía madre pobre Yailin, señores ¿eh? señores ya esto hasta mañana nos vemos mañana ya se cumple con el top 5 mañana cinco. de los artistas. De, de, de amable y, y el hombre aquí de top 5. Que volvió el tatarabuelo a ponerse lejos. Sin Yaelí. No pasa